Hola, buenas noches con todos y todas. Eh, gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Eh, ahí tenían nuestro video promocional. Somos Fundación Deval, manejamos el programa prenatal y estamos en cuatro países. En Ecuador, donde están nuestras oficinas eh, regionales, eh, Bolivia, Honduras y El Salvador. En los cuatro países que he mencionado, Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador, eh, implementamos el programa prenatal. ¿no? Nos enfocamos en la prevención en las etapas preconcepcional, prenatal y hasta la primera infancia. Nosotros el día de hoy hemos tomado, eh, como saben y como quienes se han suscrito al evento del día de hoy, hemos eh, establecido el tema de la salud bucal, ¿ok? Así que eh, el día de hoy estaremos con una, con, con una doctora que eh, nos va un poco a conversar sobre la importancia y los vínculos que muchas veces no se visibilizan normalmente o que no se han hablado sobre el, el vínculo entre la salud bucal, el embarazo y, y esos y los efectos que tiene esa, esa salud bucal eh, durante el embarazo y también en, en la primera infancia del bebé. Eh, acá cuando hablamos de salud bucal hablamos tanto de la salud bucal de la mujer embarazada y también hablamos de la salud bucal del bebé. ¿no? Entonces aquí tenemos muchísimo de qué hablar, eh, muchos mitos que tal vez derribar también, porque... Muchas veces se dice que la mujer embarazada no hay cómo eh, atenderla, no hay cómo llevarla donde el odontólogo, o que es peligroso, o, o simplemente que eh, si la mujer está embarazada se le van a caer los dientes eh, de manera obligatoria. Y es decir, hay una serie de mitos y una serie de ideas respecto a la salud bucal de la mujer embarazada. Hoy día vamos a tratar de aclarar y de revisar todos esos mitos. El día de hoy también eh, les invitamos a quedarse todo el, el live porque a, a las personas que se queden todo el live y contesten a unas preguntas que vamos a hacer, pueden en este caso acceder a un certificado. Así lo hemos manejado en varios live. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a darle paso primero a la doctora para que ella eh, dé una breve exposición sobre la salud bucal en, en el embarazo y en la primera infancia. Y luego vamos a un poco a hacer unas, uh, uh, a dejar un link. Con, con unas preguntas. Esas preguntas ustedes deben contestarlas hasta luego de una semana. Es decir, hoy estamos 28 de julio, estamos jueves 28 de julio, hasta el jueves 4 de agosto pueden contestar las preguntas y eh, dejar sus datos con el link que les mencioné y que va a estar eh, colgado aquí en esta transmisión. Y la idea es que con esas eh, respuestas, quienes estén correctos, van a poder eh, acceder a un certificado. Y atentos, porque las personas de Ecuador, en el caso de Ecuador, van a poder también acceder a un código especial de descuento para el curso medio que estamos abriendo en estos momentos, es un proceso de nivel medio sobre prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias, entonces van a tener un descuento especial quienes contesten correctamente las preguntas de live que vamos a plantear en esta ocasión. Y las personas de Honduras, por supuesto, este, ahora vamos a tener una doctora de Honduras, entonces por supuesto que a los hondureños hay que hoy día ofrecerles también un beneficio, y los hondureños que contesten, y las hondureñas que contesten correctamente las preguntas que vamos a plantear de live, también van a tener un descuento, pero para el diplomado. Diplomado que es auspiciado en este caso, tiene el auspicio de la, de la Autónoma de Honduras, y en el caso de Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador. Son las dos mejores universidades públicas de cada país, así que, son programas que valen muchísimo la pena con gran nivel, son programas exigentes, no les voy a mentir, si alguien eh, no le tiene, eh, digamos, no somos nuestros procesos formativos, son exigentes en la medida en que nosotros buscamos gente comprometida y en la medida en que nosotros becamos esos, esos procesos formativos, buscamos los mejores profesionales, los mejores líderes comunitarios, los mejores técnicos posibles, Así que Ecuador y Honduras, pilas, porque van a tener descuentos especiales. ¿Quiénes contestan bien? Listo, yo, eh, vamos ya directamente con lo que nos ocupa el día de hoy. Eh, vamos a presentarle primero a la doctora, eh, estoy hablando de la doctora Mercy Vanegas. La doctora Mercy Vanegas tiene un doctorado en cirugía dental en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la, universidad mejor, que, la mejor universidad que hay en Honduras, muy buena universidad y tiene una maestría en salud y nutrición de la Universidad Evangélica de Nicaragua además, algo muy chévere muy interesante, es que la doctora tiene también el, el, el diplomado en prevención prenatal de enfermedades y deficiencias de la Fundación de Valdez. entonces, es muy relevante esto, ¿por qué? porque aquí la doctora puede vincular las dos cosas ¿no? o sea, la salud bucal y la, y la prevención de enfermedades y deficiencias nuestra apuesta de prevención prenatal y postnatal, así que sin más, le doy la palabra a la doctora y, y mi último pedido por favor, en los comentarios, dejen sus preguntas. Desde ya, cualquier pregunta que ustedes tengan, eh, nosotros vamos a ir recogiéndolas. Y una vez que termine la doctora su exposición, vamos a ir a un diálogo con ella para que sus preguntas tengan respuestas. ¿ya? Así que les invito también a que interactúen en el apartado de comentarios y nos dejen sus preguntas. Adelante, doctor Bueno, muchas gracias, Sebastián, ¿verdad? Y buenas noches pues, a todos. Para mí es un gusto verdad, poderles compartir un poco... Eh, de los conocimientos pues, que hemos adquirido pues, eh, a raíz de todo este tiempo ¿verdad? de práctica profesional. El tema de hoy, ¿verdad? como así ya lo apuntaba Sebastián, ¿verdad? es la salud bucal en la mujer embarazada y, y eh, sus consecuencias en la etapa prenatal y postnatal. Eh, pues, eh, como ya lo decía Sebastián, ¿verdad? muchas veces pues, ignoramos un montón de, de consecuencias o de enfermedades ¿verdad? que son propias o eh, que de repente se ven arraigadas un poco más, ¿verdad?, en esta etapa eh, de gestación o esta etapa, pues, que vive la mujer. Entonces, eh, como ya lo dije, ¿verdad?, es una etapa donde la mujer experimenta muchos cambios, ¿verdad?, y también así su familia. Por lo tanto, pues, es un buen momento para otro, otorgar, ¿verdad?, beneficios al niño, ¿verdad?, ya que el bebé, pues, percibe su entorno desde el útero. También es una etapa donde eh, se puede contribuir, ¿verdad?, al cuidado de la salud bucal del ma de la madre, ¿verdad?, del niño y también de su familia, ¿verdad?, eh, de cuando hablamos eh, de la prevención. Eh, decimos, pues, que el embarazo es un proceso natural y sublime, ¿verdad?, de la mujer y constituye, ¿verdad?, una etapa que está acompañada de una serie de cambios fisiológicos, patológicos y psicológicos, ¿Verdad? ¿Qué hacen? Eh, que se conviertan, pues, eh, en pacientes especiales, ¿verdad? Estas eh, mamás o futuras mamás, ¿verdad? Demandan, pues, eh, muchos cuidados exclusivos, ¿verdad? Sobre todo eh, si necesitan tratamientos eh, en cualquier especialidad. Eh, es importante, ¿verdad? Mencionar eh, que la formación de los dientes, eh, pues, empieza, ¿verdad? Desde el útero. Eh, no es que empieza eh, inmediatamente pues que el niño eh, nace no verdad empieza desde el útero aproximadamente en la cuarta verdad y sexto mes de vida intrauterina verdad los dientes comienzan a calcificar a calcificarse pues y al momento del nacimiento verdad todas las coronas de estos dientes eh, deciduos verdad o, o, lo, o los llamados de leche verdad ya están eh, calcificados. Y, pues, eh, siguen eh, o completan su calcificación, ¿verdad?, entre el momento del nacimiento y los 12 meses de edad. Por lo tanto, eh, como eh, es la, la prioridad, ¿verdad?, o, o nos eh, enseñan nos, nos, eh, en, en, el, en el diplomado de prenatal, pues, eh, que es importante, ¿verdad?, cuidar la calidad del embarazo, ya que no solo beneficia, pues, eh, la parte eh, psicológica, ¿verdad?, del bebé o, o del niño por nacer, sino que también beneficia, ¿verdad?, Todo, eh, toda su salud, ¿verdad?, y en este caso específico, pues, beneficia, ¿verdad?, los dientes de ese bebé por nacer. Eh, dentro de los cambios o transformaciones, ¿verdad?, que tiene la mujer en este periodo de gestación, eh, pues, también son percibidas, ¿verdad?, esos cambios en los tejidos orales, y en muchas ocasiones, pues, estos están asociados... A una serie de cambios de conducta, ¿verdad?, y de estilo de vida que pueden contribuir al inicio de enfermedades bucodentales o enfermedades eh, de la boca, ¿verdad?, y que pueden ser eh, agravadas, ¿verdad?, si estas ya están establecidas. En este sentido, ¿verdad?, eh, tenemos ciertas condiciones fisiológicas que se dan durante el embarazo que podrían influir en la salud bucal de la mujer y dentro de estas, pues, están esos cambios hormonales, ¿verdad?, que se producen, eh, en, el, en especial los aumentos de los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Esenciales para el desarrollo y desenvolvimiento del bebé por nacer y pues esto modifica, ¿verdad? Todas estas alteraciones o estos cambios hormonales eh, modifican, ¿verdad? El cuerpo de la mujer y también pues se observan esos cambios en su boca, ¿verdad? Dentro de las enfermedades o de las eh, dole, dolencias que podrían aparecer eh, en esta etapa, pues eh, tenemos la caries dental, ¿Verdad? Y la erosión gingival, tenemos también eh, la gingivitis, podemos observar, ¿verdad? Una hiperplasia gingival o un granuloma piogénico, y tenemos también eh, asociada a todo esto, ¿verdad?, la enfermedad periodontal. Eh, cuando hablamos de caries dental, ¿verdad?, esta está vinculada directamente a hábitos incorrectos de higiene bucal, ¿verdad? Hay una, eh, ya que en este periodo pues, de gestación de la mujer hay una mejor apetencia, ¿verdad?, eh, de la mamá. Eh, por ingerir, ¿verdad? Ya sean alimentos dulces y ácidos, ¿verdad? Para evitar, pues, las náuseas, ¿verdad? Propias de, de este periodo, ¿verdad? Eh, de gestación. Y esto, pues, provoca también, ¿verdad? Eh, la, eh, el descuido, ¿verdad? De la higiene bucal, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, pues, al cepillarnos los dientes, ¿verdad? Y cuando estamos embarazadas, pues, nos da, ¿verdad? Esas náuseas y de repente, pues, se pueden inducir hasta el vómito. También, pues, se ve alterada, ¿verdad?, la composición salival, eh, el pH de la saliva disminuye y también su capacidad buffer, ¿verdad?, que la capacidad buffer, pues, es la capacidad que tiene la saliva de realizar ese efecto de barrido, ¿verdad?, y eso, pues, al final también beneficia eh, a, la, a la boca, ¿verdad?, o a los dientes, ya que eh, elimina, ¿verdad?, esos restos alimenticios o esa, eh, un poco de la placa bacteriana que está eh, fácil de desprender, ¿verdad? Y, pues, todo esto afecta, pues, eh, la función, ¿verdad?, eh, de regular, pues, esos eh, ácidos producidos por las bacterias, ¿verdad?, cuando disminuye esa capacidad buffer, lo que hace, pues, al eh, medio bucal, ¿verdad?, favorable para que eh, se dé, ¿verdad?, el desarrollo de esas afecciones del esmalte y la dentina, ¿verdad?, en el caso, pues, es que estamos hablando de las caries. Y, pues, cuando hay... Eh, se disminuye, ¿verdad?, esa deficiencia, pues, en el, en el cepillado dental, pues, también eh, este está relacionado, ¿verdad?, con dos motivos, como ya lo dije anteriormente, por las náuseas que se produce, ¿verdad?, Al, a la práctica, ¿verdad?, de, del cepillado dental en, en sí, ¿verdad?, por esa eh, sintomatología, ¿verdad?, propia del estado de embarazo. Y eso, pues, contribuye a la acumulación de placa bacteriana, y cuando hablamos, pues, de la erosión dental también, ¿verdad?, es producto de esos cambios hormonales, ya que en este periodo, pues, hay un, un aumento, ¿verdad?, eh, de la progesterona eh, y eso hace, ¿verdad?, que el vaciamiento gástrico sea más lento y también, pues, puede haber, ¿verdad?, eh, una acidez elevada, ¿verdad?, por el reflujo, por ese, eh, por ese vaciamiento gástrico que se ha, eh, se ha vuelto lento y eh, pues eh, como resultante, ¿verdad? También eh, de los vómitos, ¿verdad? Que, y eso provoca pues la erosión de los esmaltes que fundamentalmente eh, se da, ¿verdad? En las caras linguales de los molares y eh, en los incisivos inferiores, ¿verdad? Ahí en la imagen pues podemos ver eh, de su lado derecho, ¿verdad? Que los dientes se observan de manera plana, ¿verdad? Eso es una erosión dental y también pues eh, en el esmalte eh, de los dientes, eh, de las caras linguales, pues, miramos eh, muchas veces que se forman esos desgastes en forma de cuña, ¿verdad? Eso es producto también, eh, eh, propiamente en el embarazo, ¿verdad? Producto de esa, eh, de esa erosión, ¿verdad? Por el, el efecto de los ácidos eh, producidos, ¿verdad? Por los vómitos y por el, el vaciamiento gástrico que se vuelve más lento. También observamos, pues, eh, las gingivitis ¿Verdad? Eh, ciertas investigaciones pues evidencian que el problema más frecuente y específico que se encuentra durante el embarazo, ¿verdad? Eh, y se, propaga, eh, se prolonga, perdón, desde el periodo hasta el periodo de la lactancia es la gingivitis gestacional y esta pues es la inflamación de la encía, ¿verdad? Pro, provocada por la acumulación de placa bacteriana y pues esta puede aparecer desde la séptima semana de embarazo y alcanza su punto máximo ¿Verdad? En el octavo mes de gestación, ¿verdad? Eh, las inhibites, ¿verdad? La pueden padecer del 30 al 100% de las mujeres embarazadas y es por lo mismo, ¿verdad? Porque eh, la mujer embarazada pues no permite o no tolera, ¿verdad? Hacerse un cepillado dental adecuado. Entonces eh, se va acumulando, ¿verdad? Esa placa bacteriana que al final pues eh, son los que producen esos efectos irritantes en encía, y eh, pues la mujer, ¿verdad?, se queja de que la encía se le ha inflamado, de que cuando ella se cepilla, pues, sangra de la encía, o muchas veces, en, en, en los casos que ya está un poco más avanzada la gingivitis, ¿verdad?, con solo el roce de la lengua, pues, la encía empieza a sangrar. Y eh, también tenemos, pues, eh, la hiperplasia gingival, ¿verdad?, o el granuloma piogénico, también, ¿verdad?, producido por esos cambios hormonales, y, tan, y provocado, ¿verdad?, por los factores irritantes, ¿verdad? Todas estas enfermedades, pues, eh, si lo hemos visto, eh, vienen eh, enlazadas, ¿verdad?, eh, con la falta del cepillado dental y con, eh, con la producción o esos cambios hormonales que las mujeres experimentamos durante el periodo del embarazo. Entonces, eh, puede, eh, se puede acentuar, pues, en esta etapa, eh, eh, cuando hablamos de hiperplasia gingival, verdad el agrandamiento de la encía, ¿verdad? Y más eh, cuando ya está en una parte localizada, ¿verdad? En una zona muy específica, pues ya hablamos de un granuloma biogénico y esta pues desaparece eh, ya en, el, en la etapa postnatal, ¿verdad? Y pues eh, lo que hay que eh, recalcar, ¿verdad? En la mujer embarazada es que ella... Eh, debe de realizar, ¿verdad? Su autocuidado, su, un buen eh, cepillado dental, el, el uso de hilos dentales, ¿verdad? Eh, de pastas y enjuagues bucales, pues que protejan la encía para así evitar, ¿verdad? Este tipo de, de lesiones. En el caso del granuloma piogénico ¿verdad? Si ya ha llegado a su etapa postnatal la mujer y su granuloma o su, o su lesión, ¿verdad? Quística no ha desaparecido, entonces, ahí se tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, por el profesional de la salud, en este caso el odontólogo, si hace eh, la extirpación de ese quiste, ¿verdad?, de manera quirúrgica y si, y pues, eh, si la mujer también, pues, me imagino yo eh, que se siente incómoda y muchas veces, pues, eh, hay baja autoestima y se preocupa, ¿verdad?, porque si uno ve una lesión de estas en su boca, pues, uno dice... ¿Será que es algo malo que, que tengo, verdad? Porque es eh, de crecimiento, eh, cuando se presenta de crecimiento rápido, ¿verdad? entonces uno siempre asocia a cosas eh, negativas. Y la otra enfermedad, verdad, eh, que va asociada a, a todas las ya antes descritas es la enfermedad periodontal, verdad. En el caso, pues, de una periodontitis, eh, cuando esta no está controlada, verdad, puede causar la pérdida localizada del hueso. Y esto, pues, nos puede llevar a perder eh, el diente, ¿verdad? Es el, el diente, pues, eh, presenta esa movilidad dental y posteriormente, ¿verdad?, eh, hay pérdida, ¿verdad?, de esa estructura dentaria. También, pues, eh, puede ocasionar eh, de manera sistémica, ¿verdad?, otras enfermedades como una endocarditis bacteriana, ¿verdad? Y, pues, en algunos estudios... Eh, revelan, ¿verdad?, que cuando hay una enfermedad periodontal crónica ya establecida eh, en una mujer embarazada, ¿verdad?, esta mujer, pues, corre con el riesgo eh, de tener un nacimiento eh, prematuro, ¿verdad?, de su bebé, o el bebé eh, tiene bajo peso al nacer, ¿verdad?, en virtud, pues, que eh, cuando hay una periodontitis, ¿verdad?, es porque hay una inflamación crónica, ¿verdad?, de los tejidos que rodean al diente, y en el caso, ¿verdad?, de los ligamentos periodontales si estos, pues, eh, hacen liberación, ¿verdad?, de citocinas y estas eh, atraviesan la barrera placentaria a través, ¿verdad?, del torrente sanguíneo y producen, pues, eh, cierta cantidad de prostaglandinas que eh, estas, eh, pues, eh, hacen, ¿verdad?, que hayan contracciones intrauterinas y esto, pues, puede provocar, ¿verdad?, Ese, esos partos prematuros. También podemos observar, ¿verdad?, algunos eh, otros cambios eh, bucales en la mujer, ¿verdad?, eh, como ser una keilitis angular. Eh, podemos observar también resequedad en los labios, ¿verdad?, eh, pueden también presentar a, eh, labios, a, eh, labios fisurados. Eh, también pueden haber, eh, esto puede provocar, ¿verdad?, esa resequedad puede provocar eh, un herpes labial, ¿verdad?, y, pues, eh, terminar también puede ser en una candidiasis, ¿verdad? Eh, también la mucosa eh, oral se eh, muestra un poco congestiva, ¿verdad? Ahí se alorrea y en algunos casos, ¿verdad? La mujer eh, puede decir, ¿verdad? Que tiene un olor, de eh, un aliento eh, desagradable, ¿verdad? Eh, no huele, pues, muy bien eh, su boca, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, eh, ella eh, no haga uso, ¿verdad? De, de unos... Eh, de un buen cepillado dental, el uso de hilo, ¿verdad?, y enjuagues bucales. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, hacen que se considere a la embarazada como un grupo poblacional de riesgo, por lo que las acciones de promoción en salud deben de estar dirigidas, ¿verdad?, especialmente a la madre y al niño, ¿verdad?, para que tanto la madre como el bebé por nacer, pues, tengan una excelente eh, salud, pues, bucal, ¿verdad?, en esta tarea, pues eh, nosotros eh, como mediadores, ¿verdad? Eh, nosotros como profesionales de la salud, específicamente los odontólogos, jugamos un papel importante, ¿verdad? Como miembros de ese equipo de salud de la comunidad, al contribuir, pues, eh, en la modificación de los conocimientos, eh, de los hábitos y costumbres, ¿verdad? De esas mujeres embarazadas, con el propósito, no solo eh, de alcanzar un, un comportamiento responsable, ¿verdad? de su propia salud y de su futuro bebé. Así pues, eh, está rodeada ¿verdad? Eh, este, el embarazo, como ya lo decía eh, Sebastián ¿verdad? al inicio, eh, muchas veces los embarazos están rodeados de un sinnúmero eh, de creencias, ¿verdad? muy propias eh, de repente de ciertas culturas y que han sido transmitidas ¿verdad? de generación en generación. Eh, es común, ¿verdad?, escuchar muchas veces, ¿verdad?, que el embarazo, pues, descalcifica los dientes o que las encías se enferman, que cada embarazo, pues, nos cuesta eh, un diente, ¿verdad?, eh, y, pues, eh, todas estas creencias y prácticas, ¿verdad?, eh, se relegan a los cuidados dentales, ¿verdad?, debido a las molestias, pues, que se ocasionan estos tratamientos, ¿verdad?, y los temores que existen alrededor relacionados con los daños que pudiera ocasionar al feto. Entonces, dentro de los principales mitos, ¿verdad?, encontramos eh, que es peligroso para las embarazadas acudir al dentista, ¿verdad? Eso no es cierto. Eh, el, el tratamiento eh, en, la, en la mujer embarazada se da de una manera sistémica, ¿verdad?, de cuidar siempre eh, el, el desarrollo del bebé, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer, ¿verdad?, ese cuidado integral, ¿verdad?, durante la gestación, ¿verdad?, para que la mujer, pues, esté lo más tranquila posible, lo más saludable posible, ¿verdad?, porque esto al final, pues, eh, termina, ¿verdad?, en una excelente salud, pues, eh, para el bebé, ¿verdad?, que por eso es que hacemos eh, esos cuidados, ¿verdad?, de ir a nuestros controles prenatales, usar las vitaminas, alimentarnos bien, ¿verdad?, y en el caso, pues, eh, el que estamos discutiendo ahora, pues, eh, gozar de una buena salud bucal. Eh, durante otro mito, ¿verdad? Es durante el embarazo se descalcifican los dientes, pues así es, ¿verdad? Se trata de un mito, pues el calcio eh, que necesitan los bebés procede de la alimentación, ¿verdad? Y no de los dientes de la madre ni tampoco de los huesos. Procede, ¿verdad? De todas esas eh, vitaminas prenatales que, no, que tenemos que consumir, ¿verdad? En este periodo procede también de la alimentación, ¿verdad? Y no de los dientes, ¿verdad? Eh, muchas veces también. Eh, he escuchado, ¿verdad?, eh, a los padres, a, a, al padre de ese bebé por nacer, ¿verdad?, y así como la mujer, ¿verdad?, que cada embarazo cuesta un diente. Y esto, pues, no es así tampoco, ¿verdad?, ya que la pérdida de uno más dientes eh, no está, ¿verdad?, relacionado directamente con la gestación. De repente esto se da porque muchas veces... Eh, ya tenemos, ¿verdad? Instaladas ciertas, ciertas eh, afecciones, ¿verdad? De los dientes antes de entrar al periodo del embarazo y por, eh, por lo mismo que hablábamos, ¿verdad? El descuido en su higiene bucal o los cambios, ¿verdad? En la alimentación, entonces eso puede provocar, ¿verdad? Que esas lesiones en el caso de la caries, pues aumente, ¿verdad? Entonces, eh, puede llegar, pues, no solo a dañar el esmalte del diente y la dentina, sino que también, ¿verdad?, dañar la pulpa, que cuando ya la caries ha llegado a la pulpa, pues, es cuando ya hay un dolor de muelas o dientes que no lo deja tranquilo a uno ni dormir, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando la gente, eh, si no tiene los medios, eh, eh, como para poderse tratar eh, eh, con otro especialista, ¿verdad? Esos dientes, eh, lo más fácil, pues, para las la personas es decir, sáqueme el diente, ¿verdad? Entonces, eh, esto va ligado directamente, pues, a esa, a, la, a la, la higiene bucal, ¿verdad? Y de repente que no somos previsores. Yo creo que eh, en muy pocas ocasiones, pues, eh, planificamos un embarazo como tal, ¿verdad? Sino que, como dice, se vino el niño y pues ahora hay que echar para adelante, ¿verdad? Entonces, cuando se hace de una manera planificada, yo creo que nos preparamos, ¿verdad? Antes eh, del embarazo, cuidándonos en todos los aspectos, ¿verdad? Nos, nos eh, vitaminamos antes, tomamos ácido fólico, ¿verdad? Para que toda la formación o la organogénesis del, del niño, pues, sea de la manera más saludable, ¿verdad? Y, pues, en el caso de la boca, pues, también hacer nuestras limpiezas periódicas, eh, verificar, ¿verdad?, que no tengamos ninguna caries y si las hubiera, pues, eh, tratarla, ¿verdad? Esto, todo esto, ¿verdad?, eh, que sucede durante el embarazo, pues, hace que, como les dije, ¿verdad?, que la atención odontológica en la, en la mujer embarazada, ¿verdad?, sea de una manera especial y, pues, también, eh, como profesionales de la salud, de la odontología tenemos que hacerla de una manera planificada, ¿verdad?, para eh, que esa atención, pues, eh, sea, eh, eh, no, se lleve a cabo en los momentos oportunos eh, con la finalidad, pues, de evitar, ¿verdad?, daños al beber por nacer. Así que eh, en el primer trimestre, ¿verdad?, eh, que comienza desde la concepción hasta las 12 semanas, eh, se recomienda, pues, realizar evaluaciones y atención, no solo de las urgencias, ¿verdad?, Considerando que este es el periodo de la organogénesis eh, del bebé, ¿verdad? También debemos de cuidar como odontólogos los protocolos preventivos eh, que se deben de iniciar lo antes posible, ¿verdad? Reforzando esos hábitos de higiene bucal, ¿verdad? Autocuidado, eh, cepillado dental con pastas floradas y la uti utilización del hilo dental. También eh, debemos hacer aplicaciones sistémicas de flúor, ¿verdad? De manera profesional a fin, pues, de proteger, ¿verdad?, el esmalte, ¿verdad?, y la dentina del diente. Y también eh, podemos afianzar, ¿verdad?, esa consejería dietética, ¿verdad?, de la importancia que tiene alimentarnos bien eh, durante el embarazo, ¿verdad?, para proteger al bebé y, pues, proteger también cada uno de los órganos eh, de nuestro cuerpo como madres. En el segundo trimestre, pues, eh, que viene desde las eh, 13 semanas de embarazo hasta las 24, es el periodo ¿verdad?, más conveniente para la realización de tratamientos odontológicos. Pues eh, la formación de órganos eh, del feto, pues, o del bebé ya ha concluido, ¿verdad? Existe, pues, eh, menos incidencia eh, de vómitos y náuseas en la mujer, ¿verdad? La gestante está eh, menos incómoda que al inicio porque ella está, al inicio, pues, está preocupada eh, porque se está formando el bebé, ¿verdad? Está preocupada también por esos vómitos y esas náuseas. Y al final, pues, eh, ya ella tiene que estar más tranquila. Eh, también en este segundo trimestre, ¿verdad?, es el momento adecuado para realizar esos tratamientos que fueron postergados o que eh, dejamos para después en el primer trimestre, ¿verdad?, tratamientos eh, eh, odontológicos que requieren un poquito más de eh, eh, especialización, como ser una endodoncia, ¿verdad?, en este momento, pues, eh, ya se puede realizar una endodoncia, ¿verdad?, como ya lo dije porque los órganos del bebé ya están formados, entonces ya se pueden usar eh, dosis mínimas eh, de radiación, ¿verdad? Que eh, en este caso, pues, eh, son poca la radiación que utilizamos eh, para hacer eh, en el caso, pues, de las endodoncias. También podemos realizar la mayor parte, pues, de obturaciones, ¿verdad? Que son los taponcitos que ponemos en los dientes cuando eliminamos caries, ya que eh, puede estar la mamá, ¿verdad? Un poco eh, más de tiempo, ¿verdad? En el sillón dental. Y como eh, ya no tiene eh, mucha cantidad de náuseas y vómitos, pues entonces la mamá puede estar un tiempo eh, más prolongado, ¿verdad? Con su boca abierta y también pues podemos realizar, ¿verdad? Esas limpiezas dentales. En el caso de, de hacer extracciones dentales, pues podemos hacerlo en este momento, ¿verdad? Por si hubiera alguna complicación, entonces eh, podemos hacer uso eh, de antibióticos, ¿verdad? Y analgésicos. Y en el tercer trimestre, pues, eh, que, que va desde la semana 25 hasta la 40, la mujer, eh, pues, ya se siente menos eh, cómoda, ¿verdad? Ha aumentado ella de peso y el bebé también, pues, ha aumentado y, pues, eh, se hace menos cómoda, ¿verdad? La tensión en el sillón. Eh, es importante, ¿verdad? Como lo que los profesionales de la ontología, ¿verdad? Permitamos a la mamá. Eh, hacer cambios de posición, ¿verdad?, de la CIA para prevenir, ¿verdad?, eh, algún síndrome de hipotensión postural, ¿verdad?, debido a pasar, pues, eh, mucho rato, ¿verdad?, dentro de la CIA. Entonces, debemos de procurar, ¿verdad?, hacer esas sesiones odontológicas o esas citas odontológicas cortas. Eh, también, pues, eh, si hemos postergado eh, tratamientos más especia eh, especializados, ¿verdad?, hasta después del parto, eh, pues esto puede ser algún problema, eh, no para, eh, de repente para la mujer, ¿verdad? Porque ya ella en su etapa eh, de posparto, pues ya ella va a estar más interesada, ¿verdad? En cuidar de recién nacido y tendrá menos tiempo, ¿verdad? Para su tratamiento, lo que puede desencadenar, pues, en urgencias odontológicas. También es importante reforzar, ¿verdad? Siempre en cada una de las citas, eh, eh, odontológica, verdad, reforzar sobre la higiene dental, verdad, el, auto, el autocuidado, verdad, de sus dientes y también, eh, verdad, eh, eh, hacerle, verdad, hincapié de la importancia, verdad, de llegar a la clínica odontológica, realizar su profilaxis y otras medidas según la necesidad del paciente. Eh, pues todos estos aspectos, verdad, que ya hemos eh, mencionado. Eh, deben considerarse, ¿verdad?, en primer lugar, el tratamiento preventivo, eso es muy importante, ¿verdad?, y las acciones de, de promoción en salud, ¿verdad?, que ya deben de estar encaminadas eh, hacia la higiene, ¿verdad?, de la paciente, eh, mediante el control de placa bacteriana eh, por el uso, pues, de un buen cepillado dental y en su defecto, pues, eh, de una eh, profilaxis dental, ¿verdad?, ya en un consultorio odontológico, eh, también pues eh, reforzar, ¿verdad? Todas las técnicas de higiene bucal para eh, mejorar, ¿verdad? Su salud vocal o que eh, en el caso, en el peor de los casos, pues esta que no empeore si ya hubieran enfermedades ya establecidas y también pues mejorar la dieta, ¿verdad? Todas estas acciones, ¿verdad? Debemos de hacerlas durante todo el periodo de gestación o de embarazo de la mujer, ¿verdad? Sin que exista ninguna repercusión para el desarrollo del bebé. Eh, también debemos adicionar, ¿verdad?, eh, algunos conocimientos sobre la salud infantil, ¿verdad?, eh, para eh, concientizar a, a la mamá, ¿verdad?, de la importancia que tiene de cuidarle eh, sus dientes primarios o sus dientes de leche al niño, ¿verdad?, eh, para que eh, el niño, pues, eh, no pueda sufrir eh, de lesiones o, o de dolores, ¿verdad?, cuando él ya está... Eh, pues eh, en una, eh, ya sea un niño, ¿verdad? Entonces debemos que afianzar, ¿verdad?, todos estos conocimientos, eh, utilizando, pues, eh, ahora, pues, muchas herramientas como las redes sociales, eh, bueno, en las, en las consultas odontológicas, pues, eh, nos ayudamos nosotros como profesionales de la salud de rotafolio, ¿verdad?, que muchas veces, pues, eh, son, eh, son proporcionados, ¿verdad?, por la Secretaría de Salud. Eh, en el caso, pues, eh, de Honduras, <ríe> contamos con un programa de salud materna, ¿verdad?, donde es obligación del ginecólogo eh, mandar a su consulta odontológica, ¿verdad?, a cada eh, mujer que vaya eh, por primera vez, ¿verdad?, a su control de embarazo. Pero eh, también, eh, como eh, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, la mujer, pues, se siente así como eh, temerosa, ¿verdad?, de asistir a esas consultas. Solo llegan, se les hace el diagnóstico y yo creo que, eh, yo comentaba con alguien, ¿verdad?, de la fundación que tal vez el 2 o el 3% del 100% de las mujeres embarazadas que llegan a la consulta, el 2 o el 3% de esas mujeres eh, son las que terminan, ¿verdad?, su tratamiento odontológico como tal. Sin embargo, ¿verdad?, eh, este, estos tratamientos eh, en, en la mujer embarazada como eh, ese programa de salud materna son gratis pero ni aún así, ¿verdad?, ellas llegan a atenderse, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que tenemos que trabajar mucho, ¿verdad?, en esa parte de hacer conciencia de la importancia, ¿verdad?, que tiene la atención odontológica en este periodo de gestación de la mujer. Y cuando hablamos, pues, de la etapa postnatal, eh, en esta etapa, pues, eh, lo único que queda, ¿verdad?, como profesionales de la salud es afianzar verdad esos conocimientos eh, dar consejos para la salud bucal del, del recién nacido verdad eh, dar información a la madre información básica sobre eh, la lactancia materna verdad eh, de cuándo es que van a empezar a aparecer los dientes eh, primarios o de leche verdad cuántos dientes el bebé va a tener explicarle cuál es la importancia de esos dientes deciduos o de leche verdad eh, en la cavidad eh, bucal del niño, ¿verdad? ¿Cuál es la infunción que tienen esos dientes? Eh, pa, eh, platicábamos con Sebastián al inicio, ¿verdad? Que muchas veces, pues, eh, llegan a la consulta odontológica y lo primero que dicen las mamás, mire, sáquenle los dientes a este niño, si de todas maneras esos dientes de nada sirven, ¿verdad? Eh, son dientes, los dientes de leche, entonces eh, tienen una función específica en nuestra boca. Yo les digo que, que Dios... Eh, no, pone, no tenemos nada en nuestro cuerpo que cumpla una función, ¿verdad? Y en el caso pues de los dientes de leche, su función es abrirle camino al diente permanente, guardar el espacio para que después no tengamos esos descontroles eh, de que unos dientes salen a, adentro, otros afuera, o, o unos salen encima de otros, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que explicarle a la mamá, ¿verdad? Para que ella eh, ponga verdad atención al cuidado de los dientes del bebé. ¿verdad? también debemos eh, de, de estar, eh, eh, informarle ¿verdad? de los beneficios que tiene ¿verdad? Eh, la lactancia materna en el desarrollo ¿verdad? De la, del complejo maxilofacial del niño y también eh, la, en la función de, mala, de la prevención de maloclusiones dentales por hábitos no nutritivos, ¿verdad? cuando nos referimos a eso, eh, es eh, una mala alimentación, eh, acostumbramos, ¿verdad?, a darles cosas muy dulces a los niños, en el caso de los bebés, para que se tomen el pepe rápido, que les guste la leche, les, les ponemos un montón de cereal, o les ponemos miel, o les ponemos azúcar, ¿verdad?, y dejamos que el niño pues se duerma con ese pepe eh, toda la noche metido en la boca, entonces imagínense toda esa leche, eh, esos azúcares al final se convierten en ácidos y después esos ácidos dañan el esmalte de los dientes y ahí es cuando eh, los dientes se dañan, ¿verdad? Y entonces la mamá dice, bueno, yo no sé este niño, ¿por qué tiene los dientes tan negritos o todos picados? Decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Pero no sabemos o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? De todas las malas acciones que como padres eh, o cuidadores, ¿verdad? De los bebés hemos hecho, ¿verdad? Para que el niño, pues... Eh, llegue a este, a esa, a esa situación, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? También debemos de hacer eh, mucho énfasis, ¿verdad? Eh, en informar, pues, eh, que los dientes nacen, ¿verdad? Libres de caries y somos nosotros los padres los que transmitimos este tipo de bacterias, ¿verdad? Esto es, eh, por ejemplo, eh, muchas veces eh, lo hacemos cuando nosotros... Eh, compartimos con ellas con ellos perdón eh, los utensilios de cocina verdad que compartimos eh, vaya si el niño se está tomando un jugo o uno eh, de papá está tomándose un jugo una leche ya uno eh, está con una pajía, no sé en, en otros países cómo le dicen aquí le decimos eh, pajía, y ya le ponemos al niño verdad eh, que tome del mismo lugar o de repente eh, nosotros agarramos un bocado, ¿verdad?, y del mismo le compartimos al niño. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos altos índices de caries, si tenemos eh, gingivitis, si tenemos enfermedad periodontal, todas esas bacterias que nosotros, los adultos, los cuidadores, los hermanitos, lo, los familiares del niño, ¿verdad?, lo tenemos, todas esas bacterias se las pasamos a, a esos bebés que de repente no tienen ni dientes en ese momento, entonces, eh, se, van a, eh, se van instalando, ¿verdad? Todas esas bacterias cariogénicas y cuando nace el primer diente, ahí va, ¿verdad? Y más si la mamá no tiene inculcado, ¿verdad? Desde que nace el primer diente, eh, que ella tiene que lavárselo o limpiárselo, aunque sea con una gasita, entonces ya se imaginan, ¿verdad? Los problemas que estamos provocándole a ese pobre bebé, ¿verdad? No solo problemas en su salud bucal, sino que después... Eh, vienen problemas en su aparato digestivo, ¿verdad? Vienen problemas de, de autoestima, ¿verdad? Es que, que los niños cuando llegan al kinder con esos pedacitos de dientes todos negros, pues hay niños crueles y se burlan de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros hacemos buenas prácticas, eh, ¿verdad?, de higiene bucal, eh, les enseñamos, ¿verdad?, a, a nuestra población, a la gente que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de la importancia que tiene, ¿verdad?, una buena higiene bucal, no solo en la etapa eh, pre, eh, de, de gestación de la mujer, ¿verdad?, sino que en toda la etapa, en toda nuestra vida, ¿verdad?, yo creo que nos ahorramos un montón de, de, de situaciones, ¿verdad?, que no son favorables para nuestra salud, nos ahorramos dolores de dientes o muelas, eh, nos ahorramos dinero muchas veces, ¿verdad?, ya que, eh, ya un diente, si no lo queremos perder, pues eh, tenemos que hacernos una endodoncia y las endodoncias, pues, eh, son tratamientos eh, un poco costosos. En el caso, pues, si las mamás empiezan a quitarle los dientes a los niños a temprana edad, estos dientes, pues, eh, después hay malformaciones, ¿verdad?, en los dientes eh, permanentes y, pues, necesitan ya eh, tratamientos de ortodoncia y son tratamientos muy caros. Entonces, ya para concluir, ¿verdad? Eh, sabemos pues que la salud bucal es un componente esencial en el estado general de la salud de la mujer embarazada y es importante pues que los profesionales del equipo de salud que atienden a esa mujer pues reconozcan y valoren la salud bucodental en la etapa prenatal. También eh, promover la atención odontológica materno-infantil, mejorando así los indicadores de salud, ¿verdad? Enfocando el binomio madre-hijo desde la concepción, involucrando a su núcleo familiar, a su realidad social, cultural y económica. También eh, todas las gestantes deberían de ser encaminadas por el ginecólogo a recibir esa evaluación odontológica prenatal al inicio del embarazo, ¿verdad? Previniendo de esta manera las enfermedades bucales y promoviendo la salud para evitar complicaciones obstétricas asociadas a la salud eh, bucal. Y el periodo, pues, gestacional es un momento ideal para que la mujer tenga acceso a la educación en la salud bucal para ella. Y para su hijo, por lo que es importante la educación, la capacitación de la gestante, que forma parte de los programas de prevención temprana. Así que muchas gracias y espero, ¿verdad?, que haya sido eh, clara, ¿verdad?, en esta ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Qué, qué amable, qué, qué detallada y qué buena la explicación. Sobre todo, yo destaco muy claro, muy accesible la, su, su, sus explicaciones y muy, muy, muchísima claridad en todos los mensajes, creo que muchísimas dudas, incluso ahorita que estábamos recogiendo las preguntas, eh, varias de las dudas ya fueron despejadas mientras usted hacía su exposición, así que eh, le agradezco muchísimo, le felicito por su, su exposición. Eh, tenemos eh, muy buena acogida, hemos tenido 220 personas, nos están bien? así que uh -huh. ha tenido una muy buena audiencia y una audiencia que se ha mantenido, así que eso es muy positivo. Eh, ahorita tenemos preguntas, hemos tenido que escoger, doctora, porque creo que de donde más preguntas hemos tenido, en serio, no no, no estoy diciendo esto en cada live, es donde más de, de largo, es donde más preguntas hemos tenido y eso quiere decir que la temática, eh, estamos ocupando un, yo siempre digo, cuando más podemos ocupar esos espacios o esas brechas que existen de conocimiento, es cuando mejor también estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Porque logramos conectarnos mejor con los con los hombres y mujeres de la edad reproductiva. Bueno, vamos hacia las preguntas y lo que le pediría de favor es que puedan ser lo más abreviadas posibles las respuestas para tratar de abarcar todo, no sé si vamos a alcanzar, pero tratar de, de responder a todas las preguntas que nos han hecho. Vamos con la primera, dice, cuando se da exceso de hierro a la mujer embarazada, ¿esta le afecta la, de, la dentición de leche al bebé? Es decir, pues, la Sí, en, e, en esta como respuesta, ¿verdad? No, porque eh, el bebé consume solo lo que él necesita, ¿verdad? Para su desarrollo. Eh, de repente lo que puede eh, pasar, ¿verdad? Que eh, en el caso de Honduras, eh, la gente pues cuando llega a nuestra consulta eh, odontológica dice, es que el, el hierro le arruinó los dientes al niño, ¿verdad? Siempre es importante pues eh, explicarle a la mamá, ¿verdad? Que una vez que le da el hierro, Debe lavarle los dientes o ponerlo a que se enjuague la boca o darle el hierro combinado, ¿verdad? Con agua, con leche, jugo, ¿verdad? De manera de que ese hierro eh, no se quede eh, pegado, ¿verdad? A la superficie del diente, porque al final, pues produce manchas y eso descalcifica el diente y al final, pues se produce, ¿verdad? La pérdida de esos dientecitos. Ya. Yeah. Gracias, doctora. La siguiente dice: ¿Cómo se limpia la boca de un bebé? ¿Qué tipo de pasta usamos en los niños pequeños? Eh, bueno, eh, cuando empieza la dentición, ¿verdad?, que más o menos a los eh, cinco o seis meses eh, de nacido, ¿verdad?, empiezan a salir los primeros dientes, entonces nosotros recomendamos, ¿verdad?, que la mamá se ponga una gasita eh, húmeda en su dedo y ella, pues, empiece a limpiar. Eh, siempre, pues, se recomienda, ¿verdad?, que la mamá vaya provocando, ¿verdad?, esa estimulación del niño, se limpia el diente para ir eliminando. Ya una vez eh, que el niño pues eh, ya pueda eh, eh, usar pastas dentales, ¿verdad? Hay pastas especiales para ellos, ¿verdad? Cuando, eh, que tienen menos concentración de flúor, porque por lo general el niño se traga la pasta dental, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, buscamos pastas que tengan no tanta concentración de flúor y tengan sabores agradables a ellos para irles, eh, ¿verdad? Instalando ese hábito que les guste lavarse, ¿no? sí. de lavarse los dientes. Uh -huh. y, y, y, y la pasta más o menos, eh, ¿a, a, cuánto, a los cuántos meses se debe utilizar o año? No sé, ahí. Eh, pues ya de un año ya se puede utilizar, ¿verdad? Al inicio, pues es eh, cuando están de meses, pues es, es difícil, ¿verdad? Porque el niño pues no tiene... Si usted le explica, abra la, abra la boca que le voy a lavar sus dientes porque lo debemos de hacer nosotros los padres, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, de repente, él no lo va a entender, pero cuando él ya va entendiendo, ¿verdad? De, eh, uno de, se puede poner a la par de ellos, uno lavándose el diente y el niño, ¿verdad? Viendo cómo es, qué que es la dinámica. Entonces, lo podemos hacer de repente ya del un año, año y medio, ¿verdad? Ya lo podemos poner a él con su cepillito, ¿verdad? Hay cepillos especiales de goma, que no tienen cerdas eh, de nylon, ¿verdad?, sino que de goma, Yo. y ya lo podemos usar, ¿verdad?, con, con dosis o, o con cantidades mínimas de pasta dental eh, especiales, pues, para ellos. Perfecto. Eh, la siguiente pregunta, eh, muy amable doctora, ¿qué causa que un bebé nazca con dientes? Eh, bueno, eso depende de la organogénesis, ¿verdad?, eh, de los bebés. Por lo general, cuando... Eh, el bebé ya nace, eh, con sus dientes solo son eh, como las coronitas de los dientes y a los pocos días de, de nacido, ¿verdad? Ese diente se cae, pero luego, ¿verdad? Vuelve a nacer otro. Entonces, eh, eso eh, se debe, pues, a, a, ya a la formación, ¿verdad? Eh, algo pasó cuando hubo la, la formación de, de órganos, ¿verdad? Yeah. Eh, en los primeros. ¿Es meses. común esto? Eh, no es tan común, le diré. Yeah. ¿Verdad? Pero sí, sí, se, se ve, sí, ¿verdad? Sí. Yo no, esto no, no, no conocía. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿la anestesia que usan los dentistas es riesgosa para una mujer embarazada? ¿Es verdad que no le hace efecto? Eh, acá un poco también el miedo de ir al dentista, ¿no? Vinculado sí, a eso. Eh, pues no es riesgosa, ¿verdad? Porque también eh, son dosis mínimas, ¿verdad? Y lo que decía yo, eh, buscamos los los tiempos en los que podemos hacer esos tratamientos especializados donde necesitamos anestesia. Eh, no porque sea malo utilizarla eh, en el primer trimestre de embarazo, sino que para disminuir de repente eh, riesgo, ¿verdad? De la preocupación de la mamá porque me está poniendo anestesia o Bien. porque necesito sacarme ese diente. Entonces empezamos, eh, ¿verdad? Con tratamientos que no necesiten, ¿verdad? Como... Eh, en el caso que hubiera una complicación, el uso de, anestes eh, de de antibióticos, ¿verdad? Y en el caso, pues, de la anestesia, eh, como es mínima, verdad? La cantidad de anestesia, entonces, no produce ningún daño. De hecho, uno le puede aplicar, ¿verdad? Hasta ocho eh, cartuchos, les decimos nosotros, eh, ¿verdad? Que son los tubitos donde viene la anestesia a una persona. Entonces, eh, por lo general, con uno o dos cartuchos, ¿verdad? Ya logramos hacer el bloqueo. ¿Verdad? De, de, esa, de, de ese nervio, ¿Verdad? En el caso de Bien. hacer una extracción dental. Perfecto. Eh, ¿Se puede hacer una radiografía dental durante el embarazo? ¿No hay problema? Eh, no, no hay problema, ¿Verdad? Siempre y cuando pues lo hagamos, eh, se recomienda más en el segundo eh, trimestre, ¿Verdad? Y eh, nosotros también la radiación, la cantidad de radiación es mínima. Eh, tenemos que hacer uso, ¿verdad?, de los delantales de plomo, no solo para la mujer embarazada, sino que también para el profesional, ¿verdad?, porque nosotros también debemos de cuidar, pues, eh, nuestros órganos, ¿verdad?, entonces eh, hacemos uso de, la, de delantales de plomo para evitar, ¿verdad?, que esa radiación que usamos sea absorbida, pues, eh, en el caso, pues, eh, por el cuerpo de la mujer embarazada. Está claro. Eh, ¿se puede hacer una extracción dental durante la última etapa del embarazo? Porque, bueno, ahí nos, usted nos diferenció las etapas, ¿no? Y, y creo que sí, sí. Eh, sí se puede hacer, ¿verdad? Eh, lo más recomendable eh, en el caso, eh, pues como se hace una evaluación odontológica al inicio, ¿verdad? Es en el segundo trimestre, pero no. en, el, en el peor de los casos que se necesitara no. y que, no. que esa, a, eh, ese diente, ¿verdad?, la mujer le esté causando un problema, pues entonces sí se puede hacer, ¿verdad? Lo único que tenemos que buscar, ¿verdad? Es que ella esté eh, lo más confortable posible, ¿verdad? En el sillón dental y tratar, ¿verdad? De hacerlo lo más rápido posible para no, eh, no hacer más largo el tiempo, ¿verdad? Por, por la posición que se debe adoptar, ¿verdad? No, está, claro. Durante el tratamiento. Idealmente se debería uno chequear antes de, embaraz de embarazarse, ¿no? O sea, eso sería lo, la mejor, es. escenario, el mejor escenario, ¿no? Sí. Eh, una enfermedad peri, periodontal, ¿de Ajá. qué manera se puede complicar con el embarazo? Eh, bueno, como ya lo explicaba, ¿verdad? Eh, cuando hay una enfermedad periodontal, de repente, eh, son porque ya la madre ya trae, ¿verdad? Eh, gingivitis, una gingivitis establecida o la enfermedad periodontal propiamente dicha ya eh, instalada, ¿verdad? En la boca, entonces... Eh, esa enfermedad periodontal se puede eh, empeorar o se puede volver crónica, ¿verdad? Por la falta de higiene. O sea, de hecho, o sea, si tiene enfermedad periodontal es que ella no ha cuidado de su higiene, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hay una enfermedad periodontal, eh, ya tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? Ya tenemos acumulación de bacterias, ya tenemos bolsas periodontales llenas de pus, eh, hay una infección, pues, en toda la encía. Entonces, como lo decía, ¿verdad?, eh, cuando eh, eh, todo eso eh, va, eh, todas esas bacterias, esas citocinas que se van produciendo, ¿verdad?, por esos procesos inflamatorios, va la vía eh, sistémica, ¿verdad?, o, o la vía sanguínea y llega, pues, hasta, atraviesa la barrera placentaria y eso, pues, provoca que hayan contracciones intrauterinas y, y, y al final, pues, terminar en, en un parto prematuro, ¿verdad? Prematuro. Sí. Gracias. Eh, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué peligros corre el bebé con estas enfermedades que la madre puede tener en sus dientes? Bueno, esto creo que, yo diría que esto ya hemos un poco contestado y es un poco general. Sí. Ha sido lo que ha tratado la exposición. Eh, sí. Mejor la siguiente. Dice, ¿qué tipo de pasta dental puede usar una mujer embarazada para reducir las náuseas? Ah, interesante, esto no... Sí, eh, bueno, no hay una pasta así como específica, como que se o puede. Por usar, caso, ¿no? de, Hasta por de, de la persona, me imagino también, ¿no? Sí, eh, ¿Qué lo causa? Que provoca, re, sí, lo que provoca, perdón, en realidad las náuseas, eh, creo que es esa sensación, ¿verdad? De tocarse la lengua, porque hay que lavarse la lengua, ¿verdad? O de tener, eh, ¿verdad? Eh, el cepillo, ¿verdad? Dentro de la boca, entonces. Eh, no hay una pasta dental en sí que, que uno pueda recomendar eh, eh, esta eh, eh, use, ¿verdad? Que eso no le va a provocar náuseas, ¿verdad? Claro. Sino que uno tiene como, como mujer, ¿verdad? Eh, en ese periodo de gestación, ver de repente, ¿verdad? Qué cantidad, de repente sí reducir las cantidades, ¿verdad? Para que no haya mucha producción de espuma, ¿verdad? Porque como traen jabones y eso, entonces eh, que, no, que vaya a reducir, ¿verdad? Eh, esas náuseas. Vamos con las dos últimas preguntas y, y, y, doctora, le agradezco mucho por su generosidad y su apertura para contestar cada una de las inquietudes. Eh, acá hablamos, dice, durante el embarazo, ¿se puede usar cualquier tipo de enjuague bucal? ¿Hasta qué edad gestacional se puede hacer una limpieza dental? Eh, pues hasta los nueve meses, ¿verdad? Bueno, ya, bueno, en el, de hecho nosotros en la consulta odontológica ya en el, última, las, en el último mes de embarazo, pues ya le decimos a la señora pues que ella no vuelva, ¿verdad? Porque ella tiene que estar ella tranquila. Pero eh, sí podemos hacer, ¿verdad? En ese último trimestre, una última limpieza dental, ¿verdad? Eh, de, para que ella pues eh, pueda eh, vivir su etapa postnatal, ¿verdad? Eh, tranquilamente, eh, ya cuidando, pues, prestándole más atención pues a su bebé, ¿verdad? Porque ya uno pues... Eh, su prioridad es eso, ¿verdad? Y en el caso, pues, eh, de los enjuagues bucales, eh, sería bueno, eh, podemos usar, ¿verdad?, enjuagues bucales que protejan, ¿verdad?, eh, la, las encías. Eh, hay, hay que tienen vitaminas, hay unas que tienen eh, B5, se llama, la, el, el, el B5 que protege la, la encía, ¿verdad? Eh, bueno, es de, de, la, de la casa King, ¿verdad? Entonces se llama eh, cariax, hay uno que se llama cariax, eh, hay perioquín, ¿verdad? Y pues eso podemos recomendarlo, ¿verdad? Pero en el caso, porque son enjuagues eh, también un poco costosos, en el caso pues de no tener pues el que, el que uno compra en el supermercado, ¿verdad? Tratar de no, que no tenga mucho contenido de alcohol por lo mismo de, los, de las náuseas, ¿verdad? Y que pueden causar un poco de irritación pues a la mucosa bucal. Perfecto. Y a la última pregunta, el antojo de masticar hielo le puede afectar la, a la dentición de la embarazada. Si sí, hemos oído que a veces hay esto, ¿no? Bueno, en el caso de que no tenga eh, como que buenos dientes, pues eh, pueden haber fracturas, ¿verdad? Que tenga eh, muchas caries dentales eh, o que haya o que tenga erosión dental, ¿verdad? Eso puede provocar pues mucha sensibilidad. Y eh, como les dije, de verdad, si de repente eh, esa mamá pues eh, tiene múltiples caries y tiene eh, muchas obturaciones, ¿verdad? El, el, el hielo en realidad es duro, entonces puede haber fractura de las piezas dentales, pero eh, que produzca otros daños, o sea, como al bebé y eso no, ¿verdad? De repente a la pieza dental por lo duro que es el hielo, ¿verdad? pero y hay, hay, hay mujeres, ¿verdad? ¿Qué es que, lo que puede pasar este o no embarazada, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué es lo que más o menos puede pasar este o no la mujer embarazada, digo yo? Sí, o sea, sí, ay, ay, ay. que se quiebra una pieza dental. Exacto. Sí, ¿O no, no, mujeres no, no, o hombres? No, no. Sí, a hombres igual nos puede pasar a todos, sí. ¿no? Si estamos con, mascando hielos. Sí. Eh, muchas gracias doctora por, por, por su eh, eh, digamos por todo el tiempo y todos los conocimientos compartidos, hay como le dije una excelente reacción, muchísimo interés eh, ha sido muy bien recibido y creo que además de esto va a quedar grabado en nuestro Facebook y en Youtube, en nuestro canal de Youtube, entonces eh, seguramente le van a ver todavía más de las 220 personas que le dije que estaban conectadas le van a ver más personas, creo que es, una, es una, una gran contribución suya como, eh, como profesional, como mediadora del programa prenatal también, eh, y, y, y le agradezco muchísimo por ello. Eh, nosotros, cerrando este Facebook Live, le indicarles que eh, está un link ya en la transmisión donde están las preguntas. Entonces, ya la doctora también planteó unas preguntas ahí, de, a ver si prestaron bien atención a todo lo que nos comunicaba, y de esa manera, a ver si las personas que responden correctamente. Pueden acceder a, a, digamos, a un certificado eh, y creo que es interesante porque a, al final estamos probando que hemos adquirido conocimientos, hemos estado atentos y que podemos, eh, digamos, hablar ahora un poco, mucho mejor de salud bucal y embarazo. Así que adelante, eh, con las hasta una semana más eh, vamos a esperar las respuestas. Quienes contesten bien tienen el certificado y también los descuentos para los casos de Honduras, eh, el diplomado de Honduras y el curso medio de Ecuador tiene un descuento especial y se les enviará un código. Así que con esto cerramos, doctora, muy amable y gracias eh, por estar con nosotros. Bueno, un gusto Sebastián, ¿verdad? Y muchas gracias a la fundación, ¿verdad? Encantada por de, este venido, de su ¿Verdad? Poderles apoyar. ¿verdad? Buenísimo. ¿Cómo? Muchas gracias. Buenas con esto hasta cerramos. Radio. Hasta luego.